Aquí no damos bien de dinero, aquí no damos bien de de esa escuela que hay. Que hay miles de niños y un hogar gocen que tenemos aquí. es que ande atrás de dinero se jodió en este barrio, porque aquí nosotros, nosotros aquí nacimos en este barrio y somos de este barrio no nos vamos. Yo no estoy de acuerdo que esta planta en este momento se dé por estos lugares. Yo tengo una hija que sufrió de una crisis de nervios, todavía tiene problemas. Esa niña de que oye que tiran par de tiros, inmediatamente se pone nerviosa. Todo el tiempo lo mismo. Que no queremos la planta de gas aquí. Estamos renuentes de que esa planta de gas no abra porque toda la familia de nosotros vive en este entorno. La planta va. fime que es que yo no fui en parte. en parte fui bien yo. La planta va. La planta va. No han dado cuartos, es que están en contra de que no va! Viene, porque suelen dinero. Viene. Estos pendejos dinero, pero la planta va. Los vecinos están de acuerdo con que esa planta vaya, ¿por qué? Porque al bloque se le donó una guagua de 1.800.000 pesos, entonces se va a pedir. Y esta planta está primero de todo estos barrio está aquí, esta planta tiene ay, casi ay, 30 años.